Antes de comenzar, este video se encuentra patrocinado por World of Warships, un videojuego completamente gratuito disponible para PC con más de 44 millones de jugadores registrados. Este espectacular juego posee una temática de batalla naval e incluye más de 400 barcos altamente detallados y realistas. Además, el juego posee efectos climáticos, personalización de navíos, mejoras y frecuentemente aparecen eventos y misiones. Ahora te preguntarás, ¿qué tipo de barcos puedo utilizar? Y la respuesta es que puedes escoger entre acorazados, cruceros, portaaviones y destructores, cada uno con sus mecánicas y jugabilidad únicas. Así que si lo tuyo son videojuegos de estrategia, adrenalina y mucha acción, este es el ideal para ti. Y por si fuera poco, te traigo el código promocional BOOM que puedes utilizar en tu registro y reclamar gratis los siguientes premios. ¡200! doblones, la increíble cantidad de 2.500.000 créditos, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, así como el navío San Luis y un navío premium Eden. Así que no dejes pasar esta oportunidad y descárgalo completamente gratis a través del primer link en la descripción de este video. En nuestra primera noticia tenemos que el spin-off de We Baby Birds de la popular serie Escandalosos se lanzará globalmente en enero de 2022 con un evento de lanzamiento en el que participarán Cartoon Network y HBO Max. We Baby Birds seguirá la infancia de los protagonistas de Escandalosos Pardo, Panda y Polar en su búsqueda de un hogar pero esta vez con un estilo más cercano al anime. We Baby Birds fue anunciada en octubre del año pasado y originalmente estaba programada para estrenarse en noviembre de 2021. Entre otras noticias, la nueva película animada de 20th Century Studios, Ron's Gone Wrong, ya tiene su primer tráiler. En la trama, Barney recibe por su cumpleaños un B-Bot, un dispositivo inteligente que es el mejor amigo de los niños de su generación. Sin embargo, su B-Bot llamado Ron tiene defectos que pueden hacerlo único en el mundo. Ron llegará a los cines estadounidenses en octubre. Continuando con las noticias, Netflix ha anunciado que la tercera temporada de Scissor 7 se estrenará en el catálogo próximamente. El mismo contará con un total de 10 episodios. Esta historia sigue a Seven, un joven que intenta recuperar sus recuerdos que trabaja en el bajo mundo. Si deseas ponerte al día, las dos primeras temporadas se encuentran disponibles en la plataforma. Entre otras noticias, recientemente se estrenó un nuevo tráiler de lo que será la próxima película de Space Jam 2, Una Nueva Era. El deportista LeBron James y su hijo Don se quedan atrapados en un mundo virtual. Si desean salir, deberán ayudar a Bugs Bunny y a los Looney Tunes a ganar un partido de básquetbol. Su estreno en cines de Estados Unidos y HBO Max será el próximo 16 de julio. Y hablando de estrenos, tenemos que Warner ha revelado el tercer tráiler oficial de lo que será la quinta temporada de Rick y Morty. Además, como antesala su estreno en HBO Max, Warner Channel emitirá en junio un especial con los mejores episodios seleccionados de Rick y Morty. Desde el pasado 7 de junio, todos los lunes del mes, el canal emitirá cuatro episodios consecutivos de la serie. Continuando con las noticias, Disney acaba de hacer oficial que la secuela de Cruella se encuentra en desarrollo. Un portavoz de Disney comentó que la película ha sido increíblemente bien recibida por todo el público de todo el mundo. Con un 97% de puntuación en la audiencia de Rotten Tomatoes, se espera que Emma Stone, Emma Thompson y más nombres del reparto original regresen para la nueva película. Actualmente, Cruella está disponible en salas de cine y y a través de disney plus por medio de Premier access entre otras noticias recientemente fue anunciado que el revival de animaniacs llegará a latinoamérica por medio del servicio de streaming hbo max el anuncio fue realizado por el twitter oficial de portal hbo max brasil donde comentan que se incluirán series como final space Shameless, All American, entre otros. Por los momentos no existen detalles acerca de la fecha de estreno oficial ni sobre su doblaje en español latino, pero ante cualquier novedad los estaré informando. Continuando con las noticias, finalmente Disney Channel anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Afibia en Latinoamérica. Después de los hechos de la primera temporada, Anne y los Plantar se embarcan en una búsqueda para descubrir los misterios de la caja de la calamidad. Esto mientras abandonan su hogar en Wardwood hacia la lejana ciudad de Newtopia. En su viaje visitarán nuevos lugares exóticos, descubrirán secretos ocultos y experimentarán reuniones inesperadas, todo esto mientras continúan buscando la manera de llevar a Anne a casa. Conformada por 20 capítulos, finalmente realizó su debut en la pantalla de Disney Channel LATAM el pasado 6 de junio. Riot Games, en colaboración con Netflix, anuncian Arcane, una serie animada inspirada en el universo de League of Legends la cual llegará en otoño de este año y pretende expandir el lore alrededor del gigantesco MOBA. Además de esto, se anunció la colaboración de Stranger Things y Smite, un crossover que trae a los personajes de la serie al poderoso mundo de este MOBA. Los fans de Castlevania se encuentran celebrando ya que se anunció que la serie recibiría un spin-off. Netflix dio a conocer que se encuentra trabajando en una nueva serie spin-off de Castlevania y que esta estará centrada en la figura de Richard Belmont, hijo de Trevor y Sifa. Además, comentaron que la historia estará situada en Francia del año 1792 en plena revolución. Y hablando de Castlevania, Adi Shankar, showrunner de la serie, y hablando de Castlevania, Adi Shankar, showrunner de la serie, nos dio a conocer los detalles de su nuevo proyecto Captain Lazar Hack a Blood Dragon Remix, proyecto que llega de la alianza entre Netflix y Ubisoft, y que se trata de una serie anime que se basará en la estética retro vista en el DLC de Far Cry 3 Blood Dragon. Y para finalizar, tuvimos el adelanto exclusivo de Cuphead Show, serie que al igual que el juego gira en torno a Cuphead y Mugman, quienes después de firmar un acuerdo con el diablo no tendrán otra opción más que enfrentarse a un mar de terribles criaturas. La serie tiene la intención de ampliar el universo del videojuego y de momento no se cuenta con fecha de estreno. Y hablando de estrenos, también les traigo las novedades de junio que llegarán a Disney+. Plus. El título más destacado de este mes será la nueva producción de Pixar, Luca, que llegará el 18 de junio con Premier Access. Continuando con las noticias, tenemos la llegada de la segunda temporada de The Old House. Anteriormente, el día 17 de mayo de 2021, junto con la noticia de aprobación de una tercera temporada, se dio a conocer que se estrenará el día 12 de junio. Su primer episodio se titula Separate Tides. Aquí... Luego de los acontecimientos de final de temporada, la casa búho atraviesa por una seria dificultad financiera, lo que llevará a que Luz se embarque en una épica aventura para intentar ayudar a su nueva familia. Entre otras noticias tenemos que la editorial japonesa Kondasha ha anunciado el lanzamiento del primer volumen de la adaptación al manga de Miraculous Ladybug. Su lanzamiento se realizó el pasado 9 de junio contando con 160 páginas. Y hablando de lanzamientos, Netflix acaba de liberar el tráiler de la nueva serie reboot he Masters of the Universe. En el tráiler logramos apreciar que este reboot tendrá una estética muy parecida a la serie original. Su estreno se tiene pautado para el día 23 de julio. Para finalizar, finalmente se estrenó el final de temporada de The Vampire Series, la famosa webserie del artista Daria Cohen. En este episodio se utilizó la canción Stuck with you de Voltaire junto a Amanda Palmer. En ella vemos a Missy y Duke de vuelta en la mansión tratando de convivir luego de la pelea ocurrida en el episodio de Showdown y al parecer comienzan a entenderse un poco. Si deseas saber la historia completa de esta animación, te invito a ver mi video La historia completa de The Vampire Series en un video. El mismo lo puedes encontrar en las tarjetas de información. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en mi cuenta oficial de Instagram, allí realizo algunas dinámicas, doy adelantos de noticias y más. También te recuerdo que puedes seguir la página oficial de Facebook del canal para más contenido, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Tunes.